UD, Single Utility Distortion, es un módulo para EuroRack, de 6 HP de ancho y 30 milímetros de profundidad. Es una distorsión basada en el pedal de guitarras pro -Co pero con algunas modificaciones y adiciones que hacen sentido en un formato modular. Señal de entrada, conecta acá la señal que quieres procesar. Perilla del tipo de distorsión. Te permite seleccionar manualmente desde Drive hasta algo parecido a FUS. Entrada de CB al balance. Cuando se conecta un cable, la perilla funciona como un atenador de la señal entrante. Un voltaje constante te permite activar o desactivar la distorsión, como cuando pisas el switch de un pedal de guitarra. Perilla de balance. Permite dinámicamente cambiar la relación entre la señal original y la señal distorsionada. AUX. Es una entrada tanto de audio como de CV, el cual es mezclado con la señal procesada después del VCA. Level es una entrada de CV al VCA que está después de la distorsión. El VCA está normalizado siempre abierto. Si conectas un cable, el módulo se silencia. Por último, las salidas. El sud tiene dos salidas. La de más a la izquierda es invertida con respecto a la de la derecha y viceversa. Vamos a escuchar y ver en el osciloscopio cómo reacciona a una onda seno. En este caso, el filtro de Bastel, el Cinnamon, nos está entregando una onda seno. El Sud va a tratar de cuadrar la onda entrante y aportará armónicos. Cabe destacar que el Sud responde dinámicamente a la amplitud de la señal entrante. Esto afecta la respuesta de control de distorsión, dado que la señal se satura antes o después. La misma señal la vamos a atenuar. Dado que es un circuito que puede ser considerado un wave shaper, reacciona de distinta manera frente a distintas formas de onda. En este caso, una onda cuadrada proveniente de Marbles es afectada y quiere parecer una diente de cierre. Saturando un bombo un bajo, Marvels percuta Rings, un LFO de Mads controla la cantidad de saturación. En este parche exploramos la modulación de amplitud. Marvels percute y le dicta la altura tonal a Rings, mientras que Cinnamon the Bustle actúa como un oscilador para modular la amplitud del VCA del de SUD. Diferente sonido a modular tiene diferente efecto, sin embargo la gracia de la modulación de amplitud es que el tono fundamental lo mantiene. Además podemos controlar externamente la frecuencia de la onda moduladora. En este parche aprovechamos la función de mezclador del SUD, de nuevo Marvels percute y le instruye la altura tonal a Rings. La salida de Rings es atenuada por el canal 2 de Max, Cinnamon está actuando como un VCO nuevamente, pero aprovechándose de una técnica que se podría traducir como golpear el filtro, o pinging a filter, Un pulso, hace que el filtro oscile, el pulso viene de Marvels además de controlar la frecuencia y por tanto la altura tonal también. La salida suma invertida del SUD entra en el canal 3 de MADS y la suma entra al sud. Un VCO es un circuito de retroalimentación. Podemos crear uno no tan preciso como uno especializado, con el SUD. Nos dará una onda cuadrada la cual podremos alterar tanto en timbre como en amplitud. La salida de suma invertida del SUD entra al canal 2 de MATS e ingresa por la entrada de señal. Podremos obtener resultados caóticos, pero interesante parecidos a los de la técnica No Input Mixer. El SUD permite dinámicamente activar o desactivar la distorsión. Acá ocupamos un MVO con onda cuadrada. Este es un homenaje a Tom Morel. Delay hubiera quedado perfecto, esto se los dejamos a ustedes dado que estos son puntos de partida para experimentar. Próximamente haremos videos dedicados detallando otras funciones del sud. Nos vemos.